Pues bueno, soy Ángela, de la Asociación Cultural Ascenderas, de Retiro. Eh, y el proyecto que presentamos se llama La despensa imaginando nuevas formas de economía colaborativa. Y es que aunque somos una asociación cultural, en mayo pusimos una despensa solidaria. Hasta ahora hemos funcionado con donaciones de vecinos, de productos del supermercado, pero nos gustaría explorar otras formas de colaboración más igualitaria. Hace poco entramos con una plataforma de agroecológica, que quiere poner en contacto proyectos pues, de productores locales con despensas solidarias, entonces se nos ocurría la fórmula de, de funcionar como un grupo de consumo, pero dar la posibilidad de costear tu cesta con, con un servicio, o sea, con, con un sistema de banco de tiempo. Entonces, eh, esta es nuestra, esta idea es como nuestro punto de partida, pero estamos abiertos a explorar eh, otras otras fórmulas de economía colaborativa. Entonces, el tipo de colaborador que necesitaríamos sería, pues, eh, gente que, que tenga experiencia con grupos de consumo, eh, eh, bancos de tiempo o economía colaborativa en general.